Perfecto, pues yo eh, daros los buenos días y empezar recordando un poquito lo de ayer mi charla mucho menos especializada aunque Pedro Cantoya eh, nos, nos ha comentado que el ser generalista es, es una especialidad. Pero bueno, me presento, soy Fernando González de la Orra, ya me conoceréis algunos FGH, arquitecto técnico, los que hayamos vivido por ahí en, en algún momento en las redes. Y soy generalista, como os he comentado. Soy chico para todo. Soy el, el todo terreno que, que nos piden a veces, ¿no? Y así he desarrollado la carrera siempre. Aquí en, en el foro la, se desarrollan y se tocan muchos puntos muy especializados. Así que yo no, a priori, no sabía qué pintaba, qué pintaba aquí, pero yo me he buscado cómo entrar. Esto es de aparejadores. Yo cuando veo un charco que pone aparejadores o arquitectos técnicos y creadores de edificación voy voy de cabeza. Y luego digo, oh, joder, ¿y cómo, cómo meto yo aquí? yo ¿Aquí de qué, de qué hablo? Digo, pues pues, bueno, pues eh, voy a relacionar y voy a plantear eh, la tarea difícil de relacionar la, la preparación, el conocimiento, la formación, la experiencia... Las habilidades y las tradiciones, y la confianza después entre el cliente y los diferentes agentes de, de, que intervienen en el proceso. Eh, me gustaría que nos preguntáramos cada uno si nuestra participación en un gran proyecto, en el sentido que se implementan las nuevas tecnologías y las aplicaciones que estamos viendo en las diferentes ponencias, eh, si es lo que vamos a, a desarrollar, y es, eh, es lo que se está tratando en su mayoría en estas primeras jornadas y me gustaría que nos preguntáramos si es una realidad, si se están implementando en todos los, los campos de, de nuestro sector, si es una ilusión, es un, pre, un propósito que tenemos o es la meta a la, a la que queremos llegar, ¿no? Eh, que, por supuesto, hay que perseguirla. Estoy seguro de que muchos ya habéis conseguido participar en este tipo de proyectos y con esta serie de, de herramientas. Eh, y, y estáis ya trabajando, y desde algunos, desde hace muchos, y otros, pues no tanto, o vamos conociendo algunos términos, ¿no? Pero eh, no olvidemos que, que nuestra intervención en, en este proceso eh, también es necesaria una cantidad de proyectos en los que tenemos que asesorar, que tenemos que dirigir y tenemos que guiar a, a muchos particulares, a pequeñitas empresas, a comunidades de propietarios, eh, guiar a, a sus administradores, eh, luego en juzgados eh, y en muchas instituciones, ¿no? Eh, abusando de esto que ya nos vamos conociendo y, y que me está brindando estas nuevas tecnologías en las que yo intento agarrarme como, como puedo por ahí detrás sin engancharme, eh, os cuento un poquito pues, pues el desarrollo de mi vida laboral, ¿no? Que, que siempre se ha desarrollado dentro del sector de la, de la arquitectura, de la edificación y de la construcción, ¿no? Eh, yo... Eh, Empiezo a, a trabajar antes de mi, mi primera matriculación en la escuela. Yo después me matriculé muchísimas veces más, pero muchísimas. Y, y he tocado una cartera importante de las ramas, ¿no? casi todos los palos de, de la profesión. Empecé pues, en una empresa de instalación de andamios, después pasé a una historia de arquitectura, trabajando como jefe de obra en empresas de reforma, en constructoras más grandes y aún más pequeñitas, en, de, de, de obra pública y de privada. Después ya pasó a promotoras constructoras y en una de ellas, pues, pues ya en los años estos felices de, de los 2000, pues llegó a desempeñar un, un cargo de responsabilidad, responsable de, del departamento de, de obras de, de una promotora inmobiliaria. ¿no? Y, pero, pero en todas estas empresas de, de, de este tamaño pequeño y medio pero pequeño la mayoría eh, me las he encontrado me las he encontrado dirigidas por personas de las que se llaman hechas a sí mismas ¿no? estas personas que, que tienen mucho valor tienen muchísima capacidad de trabajo pero que sus conocimientos técnicos son muy limitados y, y, y eso pues con, con casos de esos conocimientos son erróneos o son confundidos por este tema de las tradiciones, que a veces está muy bien y hay que seguirlas y hay que estar pendiente de, de las tradiciones, que por algo se hacen, ¿no? es la típica fase de sancionado por la práctica, pero que también hay que vigilarlo porque alguien no ha podido estar haciéndolo toda la vida, pero ha estado haciéndolo toda la vida mal. Y, y, bueno, pues estas em, empresas o estos particulares, pues necesitan estar necesitados de, de profesionales que, que desempeñen las funciones que, que tengan las atribuciones, que el sector y las leyes y las normas les, les exitan y les impongan. Yo estuve por ahí deambulando, pues hasta que llegó la crisis de 2007 y en 2008 se acaba ya mi deambular por diferentes empresas y sectores y y caigo pues, como, como autónomo, que muchos de nosotros, o la mayoría, estamos en ese, en ese caso, pues, desarrollando la profesión como autónomo, está muy bien de vez en cuando, pero hay otras que sufrimos un poquito. Bueno, eh, ahí me doy cuenta que, que el ritmo del trabajo que había llevado durante todos esos años eh, me había arrastrado a, a trabajar, trabajar, trabajar, y, y, y no dedicar la atención... Eh, ...debida a, a la formación continua, ¿no? que considero ahora importantísimo, pero en aquel momento pues, era mejor la pela y el trabajo y el tiempo que, que la formación, según creía yo, que desde luego que no. Y entonces empiezo a matricularme en todo lo que veo, que el curso que sale, el no curso que veo por aquí, bla, para allá. Y, y desde aquí tengo que decir que en mi colegio, ya sé que no en todos o que muchos os quejáis, pero lo cierto es que tiene una oferta fabulosa y que me ha ayudado muchísimo. Entonces, tengo que reconocer que, que el Jorge de Madrid, en ese sentido, pues es, bajo mi punto de vista, fabuloso. Habrá quien discrepe, en mi opinión. Entonces, eh, pues, bueno, como decía, empiezo a, fam a familiarizarme con estos términos de, de BIM, de LIM, de BASICCAUS, de RIM, de, de, de, de, de, de, de una terminología muy nueva para mí pero empiezo a tener pero y a su vez pues, voy teniendo pues diferentes encargos además de los ya eh, eh, que estaba más acostumbrado y, de dirección de ejecución de obra de gestión de obra de coordinación de seguridad porque eh, cuando llevaba la dirección pues que obligaban ¿no? incluso en, en, en las empresas pues, me hacía la dirección pues, cogía la coordinada otra vez la soltábamos por otro lado no pero eh, eh, empiezo a hacer periciales, empiezo a hacer proyectos de actividad, empiezo a hacer ITES y, y ahora las IES, empiezo con los certificados y eso también me va generando, eh, deriva en, en, en proyectos de, de rehabilitación parcial, en proyectos de, de fachada. Entonces, yo aquí también empiezo a tener una relación con el cliente muy, muy intensa. Ahora de ir desarrollando los proyectos y gestionando esto. ¿no? Y la mayoría de estos clientes nos tienen a los aparejadores como eso que hay que llamar cuando le piden una firma eh, o el que intenta, joder, me han hecho este desaguisado en la obra, eh, pues llamo a este aparejador o joder, ya el amigo que, o tu cuñado que, eh, que tengo una gotera, tú que eres aparejador, ¿no? Y nos tienen ahí. A mí. Esto es un tema, el de la comunicación y, y la exposición de nuestra profesión a la sociedad, que, que le tenemos que pegar tres, cuatro, cinco o diez vueltas, ¿no? unas cuantas, porque no creo que, que nos vendamos bien. Eh, digo a, a nivel colectivo, hay personas que se venden fabulosamente, pero nosotros a nivel colectivo yo creo que no. Entonces, como, como decía, estos clientes que, que trabajan eh, en sus obras y proyectos, por regla general, tienen más absoluto desconocimiento de, de los procedimientos, de estos procedimientos que hemos estado hablando y no han oído hablar nada de ellos o muy poco y aunque todo va a llegar y nos va a facilitar la labor hoy por hoy, pues tenemos que seguir ofreciendo nuestros servicios, nuestras acciones. Y, y recordemos pues, que si bien el BIM y el DIN y, y, y, ah, sí, y, y todas las pues son cada vez más utilizados en la obra nueva y en la futura a, a escala potente y de cierta importancia, aunque cada vez está ya más en, en la pequeña, pues en las eh, intervenciones de, de gestión de inmuebles, de informes, de ejecución de obras familiares y, y cuando digo familiares, pues porque son también muchos pisos en, en bloques de viviendas o en las unifamiliares, en el interiorismo, incluso en las oficinas, si es de una gran compañía, pues bien, pero cuando haces la implantación de las oficinas y son pequeñitas, pues tampoco tienen este concepto todavía claro. Y, y son en las que lidiamos con, con factores que, que ya hemos mencionado, que es el desconocimiento de la propiedad y del constructor. La confianza o desconfianza entre ellos, muchos de los inconvenientes que podemos tener y con los que tenemos que lidiar es que el, el propietario a veces confía más en el constructor que en los que él ha designado para que le representen, que, que somos los técnicos. En fin, yo creo que aún queda mucho por avanzar. Que va a llegar Llegará, seguro, y nos va a facilitar todo. Pero, además, eh, también os quiero decir que hoy existe una grandísima bolsa de, de, de edificaciones que no son nuevas, que están ahí, que están hechas, que se han ido ejecutando a través de, de la historia y, y, y sobre las que hay que actuar, y que requieren de nuestra aportación, de nuestros conocimientos y de nuestras atribuciones. Y, y también de la de otros técnicos que, de un perfil similar, y, pero, pero tenemos que aprovechar nosotros la bolsa y no dejar que nos coman la merienda. Yo es lo único que, que os quería transmitir, que, que hay mucho campo abierto, que ojalá podamos implementar todas estas herramientas y todos estos conceptos, que la edificación eh, se, se, se desarrolle ...como a todos nos gustaría y como tanto reivindicamos... ...y, y nada más, eh, ya sabemos que, que, que daros las gracias a estar aquí a mi lado... ...estoy encantadísimo de, de haber estado y estar hoy con tantos compañeros... ...ha sido una ilusión que he tenido siempre, el, el, el estar juntos, más juntos... ...no ser tan individualistas y, y nada, tirar para adelante... Eh, eh, a querer la profesión, ya sabemos que todos los amores nos hacen sufrir mucho y esta profesión yo, por lo menos, también la quiero mucho. Os voy a dejar ya con Javier Hurtado, que tiene menos historia de abuelo Cebolleta que yo, pero es un, un tío que, que está muy familiarizado con, con los términos, con todos los procedimientos y que trabaja mucho y tiene gran experiencia en, en la gestión de este tipo de obras, y además cómo buscar eh, ayudas y soluciones para, para el ¿eh? cliente. A ver. Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo voy a compartir pantalla, a los que estáis con el móvil, pues creo que se puede. Vamos a ver. ¿Me confirmas, Fernando, que se ve? Se sí, perfecto, Javier. Muy bien. Pues nada, eh... voy a hacer un poco. Mi idea es hacer una charla un poco más amena, ¿vale? Porque es sábado, diez y media, estamos todos medio dormidos y voy a intentar despertar un poco la gente después de la charla que nos ha dado Fernando, que ha sido muy interesante. ¿Dormido a todos? Okay, bueno, ¿A estas horas? No sé, no lo, lo sé, no, lo sé. Ya, ¿no? no lo sé. No lo sé, no lo sé. Entonces nada, eh, este es Fernando. No nos conocíamos, nos hemos conocido aquí en el Slack. Este era Fernando. Bueno, era, sí. <ríe> Muy guapo, sale en la foto. Y nada, nos hemos conocido aquí en el grupo este del Slack, que creo que somos de los primeros que entramos. Y bueno, no sé si lo ha comentado, él es colegiado de Madrid, del Colegio de Pradojo de Madrid. Y bueno, yo creo que hemos tenido un poco de feeling desde el principio, o es mi sensación. No le hemos hablado esto, eh Fernando. No, no. Yo te, yo te digo, hemos tenido feeling, no sé... Habrá que hablar. Bueno, sí, somos un poco ahí cachondos. Y, y bueno, y luego pues, que tenemos similitudes en, en el tema profesional. Vale. Bueno, este señor soy yo. Este es mi perfil de LinkedIn, que me podéis agregar, si queréis, claro. Eh, y bueno, aquí tenéis un poco mi experiencia. <coughs> y empecé haciendo prácticas en una empresa constructora, se llamaba Romimar, en Valencia, en el, creo que no lo he dicho. Hay mucho valenciano por aquí, o sea que alguna cosa creo que os va a gustar. Eh, y nada, <ríe> al poco tiempo me metí en un despacho de arquitectos en Valencia, de, pues el típico despacho de toda la vida, que sigue estando y sigo colaborando con ellos. Y luego, pues, eh, con mis inquietudes pues decidí un poco emprender por mi cuenta como aparejador. Colaborando con otros despachos, otros aparejadores, otros arquitectos. Y bueno, eh, mi experiencia fue muy positiva porque ves cómo trabaja otra gente y te das cuenta de muchas cosas, sobre todo de los errores que tú cometes o de las cosas que hacen bien otros. Eso es muy importante. Y bueno, eh, aunque esté mal, pues a veces copiar eh, es bueno. Y luego, pues nada, en mi emprendimiento, por así decirlo, también creé una empresa que se llama Gente Group, que un poco el concepto era, porque una época que se, que se hablaba mucho del project management, y era un poco ese concepto a nivel español, español no, valenciano, ¿vale? Porque yo tengo claro que quiero seguir trabajando en Valencia, es mi radio de acción es ese, y de momento, salvo que la cosa cambie, que puede ser, es mi intención. ¿Por qué he puesto esta foto? Pues aquí veis un poco lo que es un camaleón, ¿vale? Eh, ayer se comentó en muchas charlas o pues se reivindicó al aparejador especialista, ¿vale? Yo hoy quiero reivindicar al aparejador generalista, ¿vale? Es un poco la figura que aquí representamos hoy eh, Fernandillo, ¿vale? Es un poco ese camaleón que se sabe de adaptar. Pues a las condiciones de su entorno. ¿Dónde estamos? Estamos en esto. No me voy a extender mucho porque supongo que os mega informado del tema. La foto a es bonita, eh. Si no fuera tan. Sí, eh, sí eh, he hecho un recopilatorio de cosas. Sí, de cosas de pues, que me han enviado por WhatsApp, compañeros, gente, amigos. Y bueno, así para hacerlo un poco más ameno. ¿Qué pensamientos tenemos? Pues seguramente este. ¿Qué va a pasar? Esto me lo enviaron y me, me pareció muy interesante. Este, este señor es el, el presidente del Santander en Portugal. Y su hija, pues no sé si en, en Twitter, puso una frase, que es esta. Vale, Que básicamente, si, bueno, si la estáis leyendo, somos una familia millonaria pero mi padre murió solo y sofocado, buscando algo que era gratis. A ver, perdón, que se me ha colado una cosa. El aire, el dinero se quedó en casa. Pues es una reflexión que tenemos que hacer. Más cosas. Vamos a empezar un poco a soltarnos. Esta es una cosa que me mandaron que me pareció muy interesante. Eh, ¿Acabaremos así? No lo sé. ¿Acabaremos así? Pues aquí se te, se te empiezan a ocurrir ideas. Ayer se habló mucho de la crisis del sector, sobre todo Pedro, no sé si está, pero cantó. Habló mucho en su charla de la crisis del sector turístico. Y bueno, eh, yo creo que hay formas de pensar. Esta foto... Me la mandaron un, unos amigos que, bueno, que trabaja en atención al público y su empresa pues, te iba a poner esto. Yo le contesté, necesitas un aparejador. Sí, pero sobre todo, qué, qué diferencia entre lo Uno que, que puede aquí? ser como este. <risa> esta mascarilla no es la correcta. ¿eh? Esto fue el primer día que me incorporé después del COVID. La correcta es esta. ¿Vale? Que es la FFP2. Más cosas. Esta es un poco la, la reflexión que he encontrado durante estos días eh, pues más interesante que es. Esto es, está aplicado a coronavirus, pero yo creo que se puede aplicar en pues, también en tu vida profesional y demás. Entonces, lo diferencia en tres zonas donde puedes estar. Está la zona miedo, eh, me propago emociones negativas, como la ira, el miedo, culpo al gobierno de otros por el virus, reenvío todo mensaje, mensaje que recibo sin comprobar las fuentes. Pues bueno, eh, yo reconozco que me he posicionado al principio en, en esta zona, porque pues tienes incertidumbres y, y es normal, somos humanos. <coughs> zona aprendizaje. Eh, dejo de consumir lo que me hace daño, empiezo a soltar lo que no puedo controlar, me doy cuenta de la situación y pensar en cómo actuar, verifico dos veces la información antes de compartirla, reconozco que todos estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues ya vamos avanzando. Zona crecimiento. Encuentro un propósito, pongo mis talentos al servicio de quienes lo necesitan, vivo en el presente, me enfoco en el futuro, soy empático, aprecio y valoro, mantengo un estado emocional positivo, eh, busco la manera de adaptarme a los nuevos cambios, Pratico la calma, paciencia, rectitud, creatividad. Entonces la pregunta es, ¿dónde quieres estar? Y luego, lo más importante, ¿con quién quieres estar? Pues otra reflexión que lanzo. Ahora un poco, pues, unas pequeñas coñas. Pues sí, hijo, pandemia, millones de muertos, meses confinando en casa, ¿qué hiciste, pan? Pues bueno, <risa> hay mucha gente que se ha posicionado así. De hecho, pues, un amigo mío, eh, me mandó esta foto, intentó hacer pan y le pasó esto. ¿Y qué hizo? Pues pan quemao. Para que lo no sepáis, el pan quemado es una cosa así típica de aquí de Valencia. Y está muy buena. Sí. Más coñas. ¿Por qué estáis todos haciendo pan? Cuando cabe esto que bajamos arriba a las sábanas, volvemos chigo, ponemos en los pajares, pues bueno. <risa> Me gusta la cuarentena porque no tengo horarios. Si quiero comer como, si quiero dormir duermo. Si quiero sexo como o duermo. Pues también. Por favor, pero las mascarillas para estar en casa no hacen falta, pero al menos no coméis. Más cosas. Vamos pasando, pues dentro de, de esos tres puntos que he comentado de dónde posicionarse, pues. Esto me parece una reflexión positiva. es a toda esa gente que está buscando el problema, buscando la solución en el problema. Vale. Y que tienen imaginación, ¿no? También, que sí. imaginación, que hay mucha gente que tiene imaginación, quizás nos lleve a, a poder salir de esto, ¿no? Y, y a poder aplicar muchas cosas. Bueno, voy a aligerar un poquito porque veo el tiempo y me estoy pasando. Entonces, vamos ya... Voy a adelantar un poquito. A ver... Aquí, bueno, esto lo ha comentado Fernando, creo que esto, hoy venimos a, a, a defender esta figura, que es el técnico de cabecera, ¿vale? Eh, un poco yo quería, no quiero soltar mucho así a nivel técnico porque primero no tenemos tiempo y, bueno, si tenéis alguna duda o alguna cosa que os surja, pues podéis contactarme y no hay ningún problema. Solo quería comentaros, pues eso, el tema de las ayudas. Vale, aquí tengo un gráfico de un poco el, el porcentaje de… En dos, es, estamos con el presupuesto de 2018 a nivel estatal, ¿vale? porque no se han puesto de acuerdo y se sigue renovando. Dentro del plan de ayudas nosotros estamos en fomento, que es este aquí. y tenéis defensa y luego otro tipo de cosas. ¿vale? Eh, para el tema de, de vivienda, ¿vale? que está dentro del Ministerio de Fomento, esta es la hoja del presupuesto general del Estado. Este es el dinero que asigna. Esto está en miles de euros. ¿Vale? Entonces, podéis entrar en, en el Ministerio de... Ahora lo llaman Transportes, Movilidad y Agenda urbana pero bueno, el fomento. ¿Vale? Que está el, el programa de ayuda a la vivienda. Esto es a nivel estatal, quiere decir, esto hay una, una ley que es estatal y luego las comunidades lo desarrollan. ¿Vale? Que aquí, a ver si lo no encuentro, aquí tenéis los accesos a las comunidades, que estará por aquí, si no recuerdo. Aquí tenéis todas las comunidades, ¿vale? Entonces, entráis en la vuestra, ¿vale? Pero los requisitos, los generales son para todos los mismos, ¿vale? Es que lo, los, podéis, los podéis ver aquí, ¿vale? No voy a soltaros el rollo ahora, pero creo que es muy interesante porque se os pueden abrir puertas a la hora de ofrecer a vuestros clientes, este, por ejemplo, es el, el tema de aparejadores de Madrid, de Fernando. Pues eso, a vuestros clientes poder ofrecer alternativas, ¿vale? Alternativas en cuanto a, a ayudas que da el Estado y a otras comunidades, ¿vale? Para, en, es, en estos momentos, que lo que va a necesitar ese cliente pequeño, esa comunidad de propietarios, es financiación y dinero, pues poder dar herramientas, ¿vale? Y esas herramientas existen, hay que estudiarlas, hay que analizarlas y hay que especializarse dentro de ser un aparejador generalista en ese tipo de gestión. vale Luego hay ICOS también para comunidades de propietarios, que no sé si eso todo el mundo lo sabe, que un poco apoyan a esas intervenciones, sean urgentes o sean porque la propia comunidad pues las quiere hacer. ¿vale? Dentro del, del marco del IE, que sabéis que podemos calificar actuaciones como urgentes, que son las que tengan seguridad para las personas, o sea, tengan peligro para las personas. Luego lanzo otra reflexión vale Tenemos un cliente, te conoce, eh, le explicas, te llama, le explicas todo el rollo, mira, pues soy aparejador, tal, puedo gestionarte las ayudas, estas son las alternativas que tienes, eh, podemos ver financiación con un ICO, eh, hacemos un proyecto, lo analizamos, eh, hacemos una licitación a las constructoras. Un poco el, la reflexión que quiero daros es que podemos abarcar todo, ¿vale? A lo mejor vosotros diréis, bueno, pues es que yo no sé abarcarlo todo. Apoyaros en compañeros. que decir, oye, pues este este chico o esta, o esta chica resulta que domina el tema de la, de la obra. Voy a llamarle. Oye, mira, que estoy haciendo una intervención para te interesaría presupuestar la, la obra, por ejemplo, una rehabilitación de fachada, cualquier cosa que surja. ¿Vale? Y habláis, lo comentáis y podéis ofrecer a esa comunidad o a ese particular el paquete completo. ¿Vale? Que al final es lo que está buscando un poco la gente. Porque la gente cuando acude a ti es porque no sabe hacer una cosa. Pues vamos a ver las herramientas que disponemos para que pues eso que el cliente al final te contrate. ¿Vale? Que sería esta figura. Más cosas. Emprendimiento. Pues voy a pasar, bueno, a ver cómo voy de tiempo, mal voy a aligerar. Os, os pasaré en Slack un par de enlaces de dos, dos páginas web de valencianos, pues que han hecho emprendimiento, ¿vale? No me voy a detallar mucho, os, os lo pasaré y lo veis. Básicamente, por ejemplo, estos son de no sé si alguno lo conocéis, están haciendo, son son la, son la figura del promotor pero, digamos, actualizada a estos tiempos. Lo que hacen es buscar a los clientes directamente con sus necesidades, sostenibilidad, bueno, una serie de lo podéis ver, una serie de herramientas que yo creo que esto es el futuro, es decir, tienes que captar al cliente y luego gestionarlo con toda la, digamos, honradez del mundo, porque al final te das cuenta de que los clientes que fidelizas son los que te ven honrado, que no les vas a engañar, ¿vale? Y esto es un poco la filosofía de esta empresa, yo recomiendo que lo veáis porque, bueno, esto se emprendido y les la verdad es que les va genial un poco en base a eso, yo lo que reivindico es un cambio de modelo, ¿vale? Porque es mi opinión, es lo que hay que hacer para conseguir lo que todos queremos, que es, pues, éxito. Y nada, poco más, invitaros a los baloncinos, ya que no, pues a la gastronomía de nuestra tierra, la paella que Fernando... <risa> propuso yo tengo que hacer una hoy ¿eh? y poco más, termino con esto abrimos bueno, yo sí que quería decir que alguien modere el chat o las preguntas ayer por ejemplo lo hizo muy bien batalla, que no sé si está por ahí y le apetece batalla, aquí estoy está chicos arroles, está felices ver, hay buena gente pues, por ahí ¿eh? batalla creo, me ha parecido oírlo Sí, sí, aquí estoy chicos Pues sí, que si sí, te apetece moderar bueno, Vamos a echarle un vistazo como... al chat Podéis levantar la mano también, ¿eh? ya sé que no son horas He intentado aligerar eh, la charla, por pues más que nada para dar para dar voz Porque hemos hecho reflexiones que, bueno, creo que dan, que dan debate Bueno, después de darnos los buenos días entre todos Teresa, creo que, es, eh, que tiene puesto de nombre TGN Dice que la versatilidad es un grado. Sí, eso lo ha comentado Fernando. Y continúa diciendo, totalmente de acuerdo sobre el cliente, porque siempre lo hemos visto como algo que viene a buscarte, pero realmente nos, controlan, nos contratan por obligación o por convencimiento. Creo que hay que incluirlo como un proceso más, la búsqueda de clientes. Sí, sí el cliente yo creo que se ve obligado. Aparte de que en muchas ocasiones cuando... Eh, a ver, yo eh, cuando me pongo como FGH arquitecto técnico y remarco el arquitecto técnico, yo soy aparejador. Y, eh, hombre, soy arquitecto técnico, porque mi titulación es arquitecto técnico. Pero lo que somos, yo creo que todos tenemos muy claro que somos aparejadores independientemente, que seamos ingenieros, grado de modificación o arquitectos técnicos, o sea, somos aparejadores. Pero cuando alguien lee que se requiere de la firma de, ta, ta, ta, de un arquitecto técnico, no piensan en nosotros, yo no, no entiendo. Piensan, pero esto me ha ocurrido en ayuntamientos, en ayuntamientos de cierta importancia. Que el propia, eh, la propia persona que estaba dando la información de qué se requería para un, un proyecto me decía que, que, no, que yo no lo podía firmar, que no lo podía hacer y que era un arquitecto. Bueno, al final se solucionó. Envía mail a toda la concejalía, a todos los técnicos del ayuntamiento haciéndoles la pregunta, oye, para estos. Y efectivamente, pero nos confunden mucho. También nos critican, nos dicen, es que vosotros, ¿te has puesto que eres arquitecto y no eres arquitecto? No, joder, Es que no te estoy hablando sí, de esto. Sí, los Realmente arquitectos esto. a veces. Yo creo bueno, que los arquitectos tienen, que tienen un días. problema, tienen un problema. No sé si hay algún arquitecto en la sala, pero bueno, es constructivo, ¿eh? Tienen un problema de ego muchas veces. No sé si es un tema de formación o qué. Pero a mí me ha pasado, me ha pasado con muchos, ¿eh? Y les cuesta colaborar, habla de todo, ¿eh? Pero hay arquitectos que les cuesta colaborar con compañeros, tal. Creo que ahí ahí tenemos también un, un, una oportunidad, ¿vale? Porque al final eh, el futuro va a estar en la colaboración. Yo lo tengo clarísimo. Yo, si me permitís un, un pequeño comentario, me cuelo ya que estoy aquí de, claro, de claro. moderador. En, a mí me pareció una malísima idea cambiarle el nombre de aparejador a arquitecto técnico. Sí. Creo que de ahí vienen muchas veces la confusión. Pues si ya tengo un arquitecto, ¿por qué necesito a otro más que al final suena a, a burocracia infinita Correcto. de la que estamos tan hartos de la clase política? Correcto. Un poquito más abajo nos dicen, bueno, parece que hay mucho debate entre generalista y, y especialista. Fran comenta, yo me quedo con el generalista que colabora con especialistas para desarrollar mejor su trabajo. Y Pedro contesta, Fran, evidentemente esa es la actitud. Ser especialista solamente es complicado, pero ser generalista también conlleva formarte y tener conocimientos generales importantes. Colaborar con especialistas. No vale terminar la carrera y ala, soy generalista y ahí se queda. Esto no, es un poco lo que comentaba yo en la, en la charla. Ese eh, ponernos a trabajar, y como yo os había comentado, yo mi, mi vida laboral empieza antes incluso de matricularme en la escuela. Entonces, esa de, de del trabajo, sabemos este sector como es, eh, me lleva a abandonar la formación. Y esto no puede ser. O sea, yo es cuando eh, me doy cuenta que necesito, una vez que acabamos, con, la, con, la, la formación tiene que ser continua. Tenemos que seguir... ¿Siendo generalistas? Pues irnos formando con, en todos los campos y los puntos que podamos abarcar. Y si no, pues especializarnos y colaborar entre todos y hacer equipos multidisciplinares, como, como dice Pedro. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Pedro. Sí, Teresa continúa diciendo, uno solo no puede saber de todo. Tenemos que formar equipos de trabajo según el contrato o cliente, por lo que generar una buena lista de contactos. Y Pedro nos dice en mayúsculas Equipos multidisciplinares Sí, sí, estamos de acuerdo O sea, para mí ese es el futuro Y hay que perder el miedo, ¿eh? a, a llamar a un compañero eh, Yo creo que hay que estar atento también Hoy en día con las redes sociales, pues eh, Es una pasada porque ves compañeros Y te das cuenta, coño, no, pues si este está al, al lado mío Yo cuando, por ejemplo, vi a Enrique Yo dije, madre mía, este, este cabrón <risa> Quiero decir es muy bueno, o sea, ha hecho una difusión de la, de la profesión estupenda, o sea, sus vídeos en obras son una pasada, además, te sientes muy identificado, y de, oye, pues eso lo he hecho yo, tal, muy bien. Para la gente joven eso yo creo que es primordial, porque creo que tenemos también un problema, o sea, tenemos que dar a la gente joven una continuidad. Yo he ido a la escuela alguna vez, por ejemplo, aquí en Valencia, y no tiene nada que ver cuando estábamos nosotros en la escuela, o sea, está desértica, no sé si os pasa a vosotros en otras comunidades, entonces, esa colaboración va a dar pie a, a todo eso si Fernando quiere añadir, añadir algo más siendo el veterano sí. <risa> tengo por ahí a uno que está en la escuela <risa> no lo voy a presentar todavía anda por el Ay, eh, eh no, simplemente comentar y, y al hilo del de, de generalista y el especialista eh, en el símil con, con la medicina que al fin y al cabo pues nosotros con los edificios son nuestros pacientes eh, existe el médico generalista que después deriva al especialista ¿no? bueno eh, pues yo creo que, que es esa función cuando nos encontremos con una patología pues, que no seamos capaces o, o que nos cause dudas o además para corroborar que, que puede ser así y encontrar la solución pues derivar a alguien más especialista o colaborar con él, ¿no? que es lo que estamos buscando, la colaboración entre todos y desde donde sea. Ahora mismo podemos colaborar de Cádiz a Bilbao, de Barcelona a Huelva en fin, y también de Galicia a Almería, ¿no? por todos lados, y Extremadura a Valencia, joder, no me voy a quedar, ¿no? por todos sitios. Pues mira, y hablando con eso, José Luis Gárgoles hace un comentario, dice, es muy importante que tengamos compañeros de otras zonas y especialistas en otras áreas para colaborar. No sé en qué charla fue, ni recuerdo la persona que hizo la propuesta, pero se habló de abrir nuevos canales en, en el Slack de zonas de distintas regiones para que se puedan dar todas estas colaboraciones. A mí me parece una idea bastante buena, no sé vosotros qué os parece. A mí no, perdóname, pero... No. Me parece bueno, porque une a los que estemos más cerca, pero separa a los que estemos más lejos. Sí. Y, y yo precisamente estoy planteando lo contrario. Sí, sí también tienes razón. Yo creo que eso está a pie en función de la gente que seamos y sobre todo la gente activa, porque a ver, ahora en el grupo somos hemos pasado ahora a los 900, que oh, era inimaginable. hace Esto empezó... Esto empezó pues un año, ¿no, Fernando? ¿Hará una cosa así? Hace un año me dijo ayer Enrique. Sí, hace un año. Pues somos 900. A ver, esto que hemos, que hemos montado, que se ha montado en una semana, con gente realmente altruista, cada uno aportando lo que podía y tal, pues se ha difundido por ahí, lo habréis visto y tal. Y bueno, pues ha ayudado. Eh, creo que ahora es un poco pronto para hacer, digamos, esos mini, mini grupos. Yo creo que ahora tenemos que fomentar esa colaboración a nivel nacional y luego, pues si se da pie pues por mí yo encantado, claro. Sí, yo estoy yo, claro. bastante de acuerdo. Os quería comentar una cosa que creo que es muy importante. Hemos hablado de la comunicación y de lo mal que, que nos comunicamos. Y Javier, como tú lo veas, pero no sé si quedan muchas preguntas muy importantes, pero... Vamos en bien, la, ¿no? eh, vamos, pero, Sí, vamos, ya nos hemos pasado seis minutos. Ya o sea es muy interesante la, la, la próxima ponencia... ¿Eh? Que es la, la comunicación y saber cómo. cómo bueno, la, la siguiente es la de José Manuel Durá, que es otros documentos para el control y seguimiento del control de calidad. Ahí un poco enlazado, la, enlazado la, y en la siguiente, la vamos, bien. Como lo que vamos bien, vamos bien. O sea, vale, las 11... pues si, si queréis, intentamos acelerar un poco el, sí. los distintos comentarios. Aquí sé que hay uno que, que cambia un poquito de tercio, de María José Bustos. Comenta, nosotros los particulares siempre nos preguntan por subvenciones y ayudas. Llevamos varios años gestionando las de la Junta de Andalucía y tienen mucho tirón. Sí, estoy de acuerdo. Yo desconozco las de Andalucía, yo os puedo hablar de las de Valencia. A nivel estatal, os he comentado que es todo genérico, o sea, es para todas las comunidades, que es casi que siempre es la mayor parte, es el 40%, eh, para, digamos, en general. Y luego, en, en función de las condiciones de... de de economía de cada persona pues dan ayudas adicionales luego en Valencia han hecho una iniciativa que para mí es una pasada que es el plan Renata que incluye ayudas para reformas de baños y cocinas, que muchos, muchos en otras comunidades diréis, hostia pues qué gran idea y aparte lo han hecho muy, no, han hecho muy bien porque el, el decreto da una ayuda mínima que no lo dice, pero es para cubrir los honorarios del técnico o sea, está claramente, si eres técnico les digamos, el decreto y dices, coño, esto lo ha redactado un técnico, porque está muy claro, marca unos los si horarios mínimos, marca esa ayuda mínima que se la van a dar sí o sí, si cumple los requisitos, con lo cual cubre los costes del técnico y a partir de ahí, pues en función de la, de la gente que se inscribe, de condiciones particulares de cada uno, pues eh, se dan ayudas. Os puedo decir que la máxima son 4.200 euros si superas un presupuesto de 12.000 que normalmente lo superas, si haces una cocina y un baño, lo superas seguro. En algunas cocinas también lo superas. No ponen pegas de... Sí que tiene que ser vivienda habitual, pero no ponen pegas a nivel de renta. quiero decir, lo han hecho para incentivar ese tipo de reformas. A mí me parece súper interesante que se podía plantear a nivel nacional. Pero bueno, ya sabéis cómo está el tema de la política y, y bueno... Es, es una labor importante de los colegios, posiblemente si, que, que eh, los ayuntamientos incluyan eh, estos honorarios de los técnicos en las, en las ayudas. Yo creo que son ellos los que, teniendo esta relación más cuidada más con, con los propios ayuntamientos. Después ya, te quería pedir otra cosa, Javier, y es eh, colgar una serie de relación de, de links y claro los tuvieras a mano en, en, en el grupo eh, sí. para eh, ya no las de la comunidad, bueno, o sí las de la comunidad valenciana, para todos los que estáis en la comunidad valenciana, pero sí al menos de los estatales Sí, sí, los colgaré los links para que ahí podéis acceder ¿eh? a todos los sitios y está, ya digo hay, hay una fase breve de estudio, pero bueno a ver, somos aparejadores lo tenemos chupado, es decir es, es interés y verlo eh, yo no tenía ni idea de esto me puse y ahora que me pasa que otros compañeros me llaman oye javi que me, me han pedido ayudas la gestionas tú porque no quieren meterse o por lo que sea y me sale trabajo mucho trabajo de ese tipo y yo digo pues yo no quería especializarme de esto pero vamos que no me cuesta nada y lo hago bueno en el chat parece que, que hay un sentir único de que hay que divulgar más la profesión que no se conoce bien que los colegios se están quedando cortos a la hora de garantizar el, el prestigio y el conocimiento de la profesión, y se ha repetido la, el símil con los médicos, no, el generalista y el especialista. Y sí. Carlos Roca comenta otro ejemplo, dice, yo que además de aparejador soy músico, a los clientes les resumo como que el arquitecto es el compositor y el aparejador es el director de la obra. Sí, es un poco así. Todo ¿no? Carlos lo ha tuiteado por ahí, ahora, pero este lo había leído en algún sitio, verdad. ¿no? Y yo diría más, o sea, en esa figura que hemos comentado de, de gestor, de, de project, management, ¿vale? eh, somos todo, eh, somos, somos el director de orquesta, quiero decir, eh, es así. Y para eso pues tienes que tener una formación generalista, saber un poco de todo, porque yo pienso que lo de la especialización está muy bien, pero eh, eso te ocurre cuando tienes, cuando resulta que sientes una pasión por algo o por alguna especificación que dices, me, me lanzo a esto. Pero hay gente que no le pasa eso, que es al contrario, que dice, es que yo me canso de hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer tal. Y es un poco esa figura del generalista, que yo creo que hay mucha gente. Eh, creo que ese enfoque de, de, de gestión, de proyecto, le puede servir para nuevas ideas en su, en su faceta profesional. Bueno, continuando con, con el, el origen de todo esto, ¿no? La situación por el... SARS-CoV-2 y que estamos ahora confinados, bueno, la gente habla de, y uniéndolo con, con esto de hacer equipo, de buscar colaboradores, la gente habla de coworking, la gente está hablando de redes sociales, de buscar colaboradores mm -hmm. y a ver qué he perdido. El... También os digo otra cosa, ver, tenemos un, un, eh, una nave, un espacio abierto, totalmente diáfano. Y precioso para hacer un coworking en este grupo de Slack. Yo totalmente. ahí lo dejo. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, Fernando. Vale, y luego decían, decía, recordaba Teresa, después de esta situación habrá subvenciones para todo, para formación, para reformas, acondicionamiento. Y recuerda que en la página web red.es, en la sección de autónomos, eh, hay ayudas para el tema de la digitalización. Creo que ya lo comentó también en su charla y estarán también sus enlaces por ahí colgados. Después comenta Eso, Ana que tiene alguna duda. Sí. Mira, quería contar una cosa del tema de la digitalización. Eh, buscar apoyo también, ¿eh? porque a veces a los aparejadores generalistas, esto de la digitalización, de las nuevas, tal, no es, es un mundo. O sea, no todos somos eh, aparejadores, no sé cómo decirlo, eh, mediáticos. Es decir hay un perfil muy técnico por ahí entonces buscar apoyo hay, la gente joven es una pasada lo que sabe hacer en, en ese ámbito buscar colaboración de ese tipo es decir oye pues oye tú me aportas eh, digitalización y yo te aporto experiencia Mira, pues es un, para mí me parece un tánder cojonudo es decir pues creo que es un, un tema que tenéis que, que valorar yo lo valoro y, y vamos lo primero que voy a hacer viendo en el grupo las webs que hacéis es Contrataros para hacer una web. Mira, Teresa acaba de comentar, dice, la subvención se incluye el asesoramiento para la digitalización. Y luego, bueno, un poquito más arriba, Ana Gutiérrez, sobre el comentario anterior de Teresa de las ayudas, dice, yo tengo tres obras pendientes en unifamiliares de las ayudas de rehabilitación de la Junta de Andalucía. Veremos a ver qué pasa después de esto. Sí, esa es una de las incógnitas que hay. De hecho las ayudas que han sacado alquiler las han metido en el plan de vivienda porque como el presupuesto es heredado pues lo han tenido que meter ahí esa es una de las cosas que también hay que analizar políticamente es decir, pero no podemos estar con un presupuesto de 2018, o sea, ahora hay que sacar otro presupuesto y es otra situación y tenemos que apostar por las pymes por, por los sectores productivos de España no, esto es, es un tema que es muy claro muy bien, pues ya hemos llegado hemos llegado al final. Ana Gutiérrez acaba de preguntar ahora mismo. Dice, ¿alguien sabe algo del plan Vive Andalucía? está ahí? ¿Me pueden subir los niños ya a pintar? ¿La pintar la cocina? Sí? Pero no, ¿al, ¿alguien está queriendo hablar o ha abierto el micro sin querer? Alguien ha abierto el micro sin querer, pero no... Y Ana Gutiérrez no la... Y no hay nadie andalucía que tenga conocimiento... Bueno, en este no sé cuántos participantes estaremos ahora mismo en esta Para charla, el 23. pero vamos, esta mañana publicaba Enrique que ya habíamos pasado de los 900, sí. entonces Ana, te invito a que hagas la pregunta en alguno de los grupos principales, el de Bienvenida o el segundo, que es donde más gente hay, porque seguro, seguro, seguro que hay alguien que te puede echar un cable. Hay muchos, hay muchos. Pregúntale a Fran, a Fran ya ha debido pasar a otro, sí. pero vamos, de... Eh... Plan seguro que lo no sabe. Soy y luego... ¿Me oís? Hola, mamá. Sí, te oí. claro. el plan vive era el próximo paquete de medidas que iba a sacar la Junta de cara a 2020-2030. Se había filtrado algo por ahí, pero, pero sin contenido del que nos gusta a nosotros. O sea, sin contenido exacto, etcétera. Y. Y se estaba hablando de que iba a salir brevemente, a principios de este año. Pero con esto, pues, como se ha paralizado todo, entonces ahí viene un paquete de medidas grandes eh, de cara a la rehabilitación, que viene de los fondos estatales, de los que estabais hablando antes. Esos fondos estatales se, eh, se vierten en la Junta de Andalucía por ese, por ese plan, engloba y, y, y más cosas, pero los fondos de rehabilitación entran por ahí y la Junta aporta también un poco de dinero. Entonces... En, pues si alguien sabía algo de, de lo, de lo que... Yo creo que, que ahora todo se va se va a derivar a, a ayudas más sociales y o por lo menos lo más social posible. En, en Madrid hay ayudas a la rehabilitación en, en, el, en el municipio eh, y, y los enfocan o lo dividen dependiendo de barrios que pueden estar más necesitados. No son, sacan paquetes de ayudas que no son generales y no cualquiera. Tienes que cumplir una serie de requisitos y la situación social de, de esa comunidad. Yo creo que, al final, y para salir de este pozo en el que, en el que nos, nos han metido un virus, pues todo va a ir derivado principalmente ahí. Entonces, las ayudas van a seguir existiendo nosotros vamos a tener trabajo. Esperemos que nos incluyan nuestros horarios en esas ayudas y podamos desarrollarlas. Que las derivarán, que las cambiarán. Que antes estaban en este plano, no había un proyecto en este plan y va a ir al otro. Pues seguramente sea así y será lógico también. Muy bien. No sé si batalla alguna cosita más a reseñar o. Nada, en el, ya hemos llegado hasta el final de las preguntas del chat. Estamos 11 y 20. muchas gracias a todos los que nos habéis aguantado. Sí, sí, a estas horas se hace duro, ¿eh? Vamos pero a ver. Bueno, con bueno, como se están grabando, pues ahí tendréis la información, ¿vale?, para poder recapitular. Y lo dicho, si necesitáis alguna información complementaria, eh, sobre todo en el... Te yo, mi experiencia es en el tema de ayudas en la comunidad valenciana, pero bueno, como la parte estatal es común, podemos intercambiar cosas en los grupos, ¿vale? Y, y nada, lanzaros porque yo creo que es el camino. Y nada, Fernando, pues despides tú. Nada más, que muchas gracias a todos y que sigamos lo, lo unidos, o por lo menos por lo menos al 99% que hemos estado que estamos estando uh -huh. estos dos días. ¿eh? Seguro que sí. A, a, a que sigamos colaborando y preguntando y respondiendo todo lo que podamos y haciendo sí. juntos. Gracias. Sí. Venga. Nos vemos.